Hola, ¿qué tal mi gente? En este video vamos a ver cómo se pone una imagen de fondo en PowerPoint. Aquí yo tengo un documento que tiene cuatro diapositivas. La diapositiva número 3 es una imagen diferente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos a Google y vamos a buscar las imágenes que nosotros queremos que sean de fondo en nuestro trabajo de PowerPoint. Ok, una vez nosotros estamos en Google, nosotros buscamos la imagen de nuestra preferencia En nuestro caso yo puse Jungle, que significa jungla Y no, le vamos a dar un clic a imágenes Y ustedes, ustedes seleccionan la imagen que ustedes quieran En mi caso yo seleccioné esta imagen de este tigre, le doy un clic a la imagen Espero que la imagen termine de cargar, cuando cargue le doy clic derecho y le doy a guardar imagen como se me abre una ventana selecciono la carpeta del escritorio y le pongo el nombre le voy a poner jungla y le doy a guardar luego vengo de nuevo busca la otra imagen yo yo puse cars De carro en inglés y busqué el carro le, le damos un clic clic derecho Guardar imagen como. Y vamos a ponerle carro. Guardar. Ok, una vez yo tenga todas las imágenes, vuelvo a mi documento de PowerPoint. Y en la primera diapositiva, simplemente yo lo puedo dar clic derecho. Y aquí donde dice formato del fondo, yo doy un clic. Se me abre una ventanita que tiene varias sesiones. Y en la sesión de relleno, yo voy a dar a relleno con imagen o textura. Automáticamente yo hago eso powerpoint me da algunas opciones que tiene de textura donde yo puedo seleccionar diferentes colores para el fondo pero como en nuestro caso queremos una imagen que hayamos seleccionado la que descargamos de google le vamos a dar un clic a archivo y en archivo vamos a buscar la imagen que nosotros descargamos que fue la del tigre jungla le doy a insertar si se fijan miren cómo ya cambió la imagen de fondo entonces yo le voy a dar un clic a aplicar todo y luego lo voy a dar a cerrar cuando yo le doy a aplicar todo significa que cada vez que yo añada una nueva diapositiva va a tener el mismo fondo entonces si yo doy clic derecho para añadir una nueva diapositiva y le doy aquí donde dice nueva diapositiva fíjense cómo tengo el mismo fondo vamos a añadir otra clic derecho nueva diapositiva clic derecho nueva diapositiva entonces yo tengo cuatro diapositivas entonces, suponiendo que la diapositiva número 3 queremos una imagen diferente, simplemente damos un clic en la diapositiva y luego damos clic derecho, formato del fondo, y nos vamos de nuevo a relleno con imagen o textura y damos a archivo, y en archivo seleccionamos la imagen del carro que descargamos o la que ustedes descarguen, cualquiera que sea. Entonces, si se fijan ahora, miren, en mi columna izquierda, donde la imagen número 3 tiene un formato de fondo diferente. Si se fijan, este vehículo está un poquito grande para la imagen. Nosotros podemos moverlo. Aquí donde dice desplazamiento, le damos hacia arriba. Fíjense cómo el vehículo se va desplazando. Se va poniendo más hacia el centro. Lo mismo podemos hacer del lado derecho para que se desplace hacia el centro. Y simplemente miren cómo yo tengo mi imagen centralizada. Si le doy a aplicar todo, fíjense cómo se aplica. A todas las diapositivas. Simplemente voy a deshacer esa acción. Control Z. Y vuelvo de nuevo que solamente la diapositiva 3 tiene. Entonces le doy a cerrar. Otra cosa que se puede hacer con las imágenes de fondo es. Que una vez yo tengo la imagen. verdad, Suponiendo la diapositiva número 2. Clic derecho. Formato del fondo. Si yo quiero poner la imagen más transparente. Yo lo puedo hacer. Aquí donde dice transparencia. Yo voy jugando con la transparencia de la imagen. Porque en algunas situaciones, si vamos a poner un texto arriba, es recomendable que la imagen de fondo tenga cierto nivel de transparencia. Si se fijan, miren lo transparente que está la imagen y las letras, se pueden leer con más facilidad. Así que ya ustedes saben, eh, no olviden suscribirse para seguir subiendo más videos. Recuerden compartir el video y recuerden darle me gusta.